Hola a todos, bienvenidos a mi canal, soy Sleepintora y seguimos con Pokémon Luna Nuzlocke Hola a todos, estamos en el cañón de Pony y habíamos dejado eh, que teníamos que luchar contra eh, la Cajuna Y había guardado y dije, bueno, en el siguiente episodio, pues nada, ya en el siguiente episodio ya toca Y bueno, el equipo está así Eliwells al primero, Rocía a la segunda, Romel, Suco, Carla y Anto. En este orden, porque saben que me gustan colocarlo por nivel y después por eh, PS. Y la verdad que intenté subirle un poquito más a todos, a, para, que, para intentar llegar todos a 55, pero no me ha dado tiempo. Entonces, vamos a sí mismo y que sea lo que Dios quiera y guardado. <risa> y adelante. No, porque monturas no. No, no, no, no, no. Venga, vamos a hablar con Ela. Ela, Ela. Se me olvidaba el nombre. Tantos curaditos, así que ya creo que sí puedo estar contra Ela. Eh, todo esto ya lo habíamos leído. Y se quedó aquí. Eh, y le dije, tengo que prepararme. Pero ahora ya no tengo que prepararme. Ahora estoy más que preparado. Yo soy la cajuna Ela. Y me he creado mi propia pulsera Z con la piedra brillante que me ha concedido el tapu. ¡Sí! Yo también tengo una pulsera Z como tú El poder de los Tapu está con nosotros Vamos pues Con la primera gran prueba De la Cajuna Ela, una servidora Apriétate los machos Que lo pienso dar todo En media mexicana <ríe> Apriétate los machos Ahí está Doña Ela la, la Hakuna Matata En vez de la Cajuna Hakuna Saca Dustrio a Lola Es tipo acero Por lo tanto, Oliver es bien <coughs> y, y, y, y, y... Podemos hacerle un bocajarro Sí Una bocajarro y ya está Y fuera ¡Tirmentarina! ¡Me cago en la madre que lo trajo! <risas> muy bien, muy bien muy bien, para que me da daños, ¿no? Qué capulla Ela, tú sí que sabes Encima, ¿qué pasó? ¿no? ¿Taco? Mira, vamos a usar demolición Terremoto Venga, Eliwex a él la porra hago todo Bueno, menos mal que no me lo mató Eso que está súper... Tiene una defensa súper buena, pero bueno Industrio, fuera A ver a quién me saca ahora por cierto, no vi cuántos Pokémon tenía. Uff, Eliwars ya está rozando la, la mediocridad. Vale, tiene cuatro Pokémon y me va a sacar a Mudsdale. Pues sí. Vamos a meter a, a, a Anto. Y espero, por Dios, que se lo cargue de una sola. Pero bueno, vamos a ver. Oja aguda y cárgatelo por Dios de una sola. <risa> ¡Mierda! Pero muy bien, muy bien Anto. Firmeza de Moonsdale. La defensa de Moonsdale enemigo ha subido. Cuerpo pesado. ¡Mierda! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ¡Ay que se lo carga! ¡Ay, que se lo carga! ¡Uf! ¡Uf! Ese Anto aguantándolo todo. Dios, qué miedo estoy pasando. Esto es como una película de terror. Hoja aguda. Chao, Musdale. Nos vimos. ¿Un golpe crítico. Gracias, Anto. Lo podías haber hecho antes, hijo mío. Pero bueno, nunca es tarde si la dicha es buena. Ay, Flygon. Ups. Ah, Tierra Dragón. Pues, como con Anto a lo mejor se lo puede cargar. Pues no sé qué ataques tendrá. Vamos a meter a Romel. Y vamos a aprovechar la parte de dragón para cargárnoslo con carantoña. Carantoña. Te voy a pegar una carantoña. Y un arroz con bacalao. Para Venga. Usa tu carantoña, Romel, Y pégale fuerte. Uy, lo evita. Ay, que me quiere. Cómo, me evita? ¿Cómo evita esa cosa. Ese ataque. Flygon Fuera. Muy bien, Romel. Tú sí que sabes. Se acabó la tormenta, menos mal. Gastrodon. Agua tierra. Uy, yo iba a utilizar a Rocío en este combate. Bueno. Jolín, es que el que debería es Anto, ¿sabes? Rocío podía haber sido contra Mootsdale. Pero es que ahora como es agua también, como que no Me Anto, tú puedes Una baja afilada Aguda, que diga <risas> Y gastronodón fuera, que es por dos Por cuatro Fuera, y crítico A la... No me hiciste mucho daño, Ela eh, Bueno, sí, me dejaste a dos ahí Para arrastre Pero muy bien, muy bien Así se hace ¡Zas! Esta fuerza sí que se siente muy dentro de las entrañas, diría yo. Se quedó ahí toda pasmada. <ríe> la pobre. Ahí va. ¿Cómo te la castas, chicos? ¿Quién me lo iba a decir? Que aún ah, remitiendo, arremetiendo con toda mi fuerza, iba a quedarme corta. Pero de todos aprende la vida. No hay duda de que te has ganado esto. Un geostal. El Cristal Z de tipo Sierra El Geostal de tierra No tengo ningún programa de tipo tierra ahora mismo Venga, Uy, el sellaco ¿Y ahora qué pasa? Y ahora voy a enseñarte la pose que, te to que le toca No me quites el ojo Qué raro, ¿no? ¡Uf! Eso ha sido un señor combate. Lilia, tu amigo es un entrenador como hay poco. <ríe> es hora de poner rumbo al altar. Tenemos que cruzar el cañón de Pony para llegar hasta allí. Pero cuidado, porque el camino se las trae. Está lleno de entrenadores que no se andan con chiquita. Tú también tendrás que espabilar, Lilia. Pero no te apures, que si la cosa se pone fea, Muster y yo vendremos a echaros una mano. Entendido. Haré todo lo que pueda. Hmm. Adiós, hija mía, mía. Más chachi que ¿eh? es. Más buena. Bueno. Yo voy a guardar. Porque, no sé por qué me estoy oliendo que de repente Lilia va a querer combatir. El cañón pone un lugar abrumador. ¿Qué escultura tan enigmática? Me pregunto si estará aquí para indicar algo. ¡Ah, Limitoro, toma esto! Me cago en la madre, que no quiero revivir. Eh. ¡Uf, pesados! No encontré el paraíso a Eder, es un revivir máximo, estoy segura de que te será de ayuda, más adelante. El de pintora. Déjame un, déjame un ratito para prepararme mentalmente, te alcanzo en un momento, estoy segura de que puedo sacar la fuerza necesaria para salvar a mi madre y a Nebulilla. Así, ah, voy a curar a tu Hariyama. ¿Solo Hariyama? ¡Qué capulla! ¿Y Antonio? No hay nada agradable aventurarse por lugares tan peligrosos sabiendo que tu Pokémon favorito está usado. Perdona, pero Jari, no es mi favorito. Es el primero. A ver, ¿anto también está curado? Perfecto, pues nada, venga. Podemos tirar para adelante. Vamos a tirar millas. Con mucho miedo, pero vamos a tirar millas. yo <coughs> no. un entrenador aquí no vas a empezar. Muy bien, venga. La libertad es la clave Tanto para los Pokémon como para los entrenadores ¿Te aplaudo? ¿Te doy un ping? El veterano Poli un Poli veterano <risa> Tiene dos Pokémon y saca todo el call. Que es de tipo Fuego O Fuego Tierra o... no me acuerdo Pero creo que es de Fuego mm. Sequía, si de fuego, ya está Confirmado, confirme eh, Vamos a usarle una demolición Porque okay, tiene una defensa muy alta Dios, y tanto Onda Ignea No me la quiero jugar más Vamos a usar Rocío El Wisiwasi de Gran Canaria Rocío, a su vez, va a traerse una onda isne. Rocío, porque es así de buena, va a usar acuaro. Y se come otra onda isne. Bien le gusta comer a esta mujer. Pero se cura. Sakura no, se cura. Mm, Sakura, qué rico. Vamos a usar buceo. Y así no se come ninguna onda isnea. Toma. <risa> y se cura. Se cura Se acura. Buceo. Y Chaco Torcoal, ¿no? Uy, casi. Onda isnea. Bueno. La ilusión Vamos a usar buceo. Y así si nos volvemos a recuperar. Golpe cuerpo. <risas> Contra el aire. museo Y tenía más Pokémon este señor. Así que vamos a ver qué más hay. Por supuesto seguimos con Rocío para que se cure del todo. Arcanine. No, sigue luchando, anda. Muy bien. Intimidación me baja el ataque físico. Por lo tanto. Mmm... Más que buceo voy a usar escaldar. ¡Velocidad extrema! Adiós Arcanine. Nos, nos vimos. Rosio 55. Y se acabó. Así, así Tú no te cortes Tienes que ser más libre Libérate <ríe> Libre Como el show cuando amanece Yo soy libre Como el mar de Rocío Nada, el igual es el primero porque No ha subido de nivel Bueno, han salido todos menos Zuko Así que Vamos a meter a Zuko un ratito Nada, lo saco ahora en la siguiente En el siguiente combate Vamos, por ahí podemos hacer algo. Ahí hay otra. ¡Oh! ¿Qué pasó? <risa> Esta de Ciudad también incluye lugares como este. Pues vaya, que vaya con los rinquietas, Lola. ¡Uy! ¡Qué cuidadito! <risa> A ver. Mochirela Clara. ¿Tiene un solo Poké? Es un Whimsicott. Es Hada Planta. Y como este es lucha, seguramente que le hará algún ataque de tipo Hada. Entonces es el momento especial e idóneo para meter a Zuko. Previendo un ataque de tipo Hada. Viento afín, bueno. Bueno, no pasa nada. Vamos a usar un Poder Z con hélice Trepanadora. De tipo metal Me agotar capullo bueno, un suco está ahí bien amarradito con su defensa venga, vamos a ver cómo es la el movimiento Z de tipo metal Elise trepanadora no sé si lo hemos visto alguna vez, pero mira y un cisco está la porra ¿Qué te parece? ¿Qué te parece, Clara? <risa> ¿Cómo mola, Lola? Tanto por tanto como tus Pokémon y tú. Ay, qué, qué énfasis que tiene la muchacha. Bueno. Aunque por aquí hay un camino. Veo que por aquí puedo utilizar a Tauros. No entiendo para qué, pero... Aquí que ve una... Un combate. Por lo tanto, Pokémon de ruta. Un golbat. ¡Qué mierda! No sabía que aquí, habían... aquí había un Pokémon de ruta. Pero bueno. Venga, vamos a usar una Velopol. Y si no entra y me lo cargo, me da igual. ¿Sabes? Se acabó. La Velopol, ¿dónde está? Aquí. Entra Golbat. <ríe> Con la suerte que tengo, mmm, femenino, pero bueno. ¡Entró! ¡Perfecto! Golbat para la. Para la cajita. Y ya creo que tenía un Subat, pero bueno. <ríe> Así me adelanto un poco el trabajo. Sube a nivel 54. Quiere aprender cuerpo pesado. Vamos a ver que era cuerpo pesado. Uf, de tipo cero el usuario golpea con todo su cuerpo. Cuanto mayor sea su peso, comparado con el del objetivo, más daño le causará. ¡Uh, qué guay! Mm, Vuelven a menú de selección. A ver qué le puedo quitar. A bocajarro, demolición. A bocajarro ya vemos que mm, hay veces que no funciona. No entiendo por qué, si tiene una precisión de 100%. También reduce la defensa, la defensa especial del usuario. Demolición creo que lo podemos volver a aprender Así que... Y desarme tampoco gaga mucho Y desarme no, no me está ayudando nada, la verdad Venga, quitamos desarme Y aprende cuerpo pesado Ando a 55 Quiere aprender pájaro osado Uy, 120. Pliega sus alas y ataca con un vuelo rasante. El Pokémon que lo usa también resulta seriamente dañado. Problema para el Nuzlocke. ¿eh? Esto es un grave problema para el Nuzlocke. Es un ataque físico. Por suerte, Anto está preparado para los ataques físicos. Y el peor ataque es Acróbata. Venga. Pájaro osado. No es que lo use mucho, pero bueno. Se añada la Pokédex. Sí, ya tenemos a Sugar capturado. <coughs> pues nada. Otro más. <ríe> Hembra. ¡Yuhu! Pues vamos a llamarle Beck. Espero que sea de Rebeca. <ríe> pero no, Beck. No sé si eres chico o chica, lo siento. Pero te vas a... Este... este... Este magnífico Golbat se, se va a llamar Beck Y va para la caja Y por aquí hay un hueco Uh, mola Un elixir Elixir Vale, llego aquí y sigo para arriba Hemos usado otra vez a Tauros Podemos coger una poción máxima Siempre puede venir bien. ¡Chao, Tauros! ¡Ay, por Dios! Voy a tener que utilizar un, un repelente. A ver qué más Pokémon hay. Mira, hay Alolas. a Lolas. Está muy bien, ¿eh? Pero bueno, no lo voy a capturar, así que pasamos del combate. Bueno, me dio por... <risa> por combatir un poco y me dejó un poco jodido a Eliwars. Entonces, este que está aquí se va a curar un ratito. Nos vemos... Pues mira qué bien, creo que está Lily aquí Y me va a curar los Pokémon mm, sí Oh, qué guay Me agarré todo el camino hacia Hacia el centro Pokémon Así que si están por aquí y quieren curarse Pues mira, tienen esta opción Ya he colocado todos los Pokémon y volvemos Hasta ahora Bueno, ya estamos por aquí Y vamos a usar un super repelente Que estaba por aquí en la S de super repelente Venga Tenemos cinco Y los vamos a usar en esta zona Ya que ya hemos luchado Uy, combate doble Mola Romeli y Zuko Venga, vamos a ver qué pueden hacer estos dos juntos Contra esos dos Hola Eso No sé quién está hablando así que Haré la voz de la chica Este lugar os supondrá el mayor reto de toda Lola Dejadme poner a vuestra. a prueba vuestra valía para ver si queréis. Si seréis capaces de superar el cañón de Pony. Ah no, era el chico. ahora es la chica, pero bueno, ahora lo diré con la voz de chico. Solo hay una forma de averiguar lo mentalizados que estáis, tus Pokémon y tú. Ya sabes cuál. Combatito. El dúo guay Mingo. Y Johanna te desafían. Con un Pokémon cada uno en un combate doble. Mola. ¡Wow! <risa> ¡Wow! Pues bueno. Ninetales es de tipo Hada. Y Sandalas creo que ya no es tipo Tierra-Hielo, y sino es hielo solo. Así que... Voy a usar el poder Z de la presa espectral contra sandalas y foco resplandor contra ninetales. Vamos. Romel. Dale ahí. ¡Dale duro! ¡Uy! No se lo carga, qué pena. ¿Dallo hielo contra? ¡No! ¡Contra mi Mikyu, no! Bueno. Granizo. Capullo. Ahora, claro, como está granizando... Hace daño a mis Pokémon. Venga, Ninetales a la porra. Toma ya. Muy bien, Suco. Romel al 55. Muy bien. Suco al 55. Muy bien. Y ahora esto gana experiencia. Granizo le hace daño a Rommel y a suco ahora... Mmm, todo es ir en contra de aquel vamos a usar chupavidas y con este... triataque, para verlo triatlón, <ríe> Chupa vida, ya está, yo creo que se carga sus ya Sí o se quedó con uno de vida, una de dos ¿Carra metal? ¡Uy! ¡Uy, Romel! ¡Qué bueno eres! ¿Evitaste un superataque? Que le hubiese hecho mmm, trizas. Eh... Romel, estás corriendo peligro, la verdad. Pero usa chupavías otra vez, ¿tota? O una finta, ¿qué manda? Usa una finta. <risa> Total, para lo que queda. Y el triataque porque no funcionó. Ni idea. Chaos Atlas. Que te quedaste con uno de vida, capullo. Venga. Sensacional. Visto lo visto, no me cabe ninguna duda de que podéis llegar al altar. Excelente. El altar os espera. Os manzana. Venga, eh, voy a cambiar los Pokémon de sitio Ese es el orden Y seguimos Ahora, tengo dos sitios para donde ir Vamos a romper estas piedras eh, Que alguien me explique Para qué esto Para qué he roto esto Por aquí dice que hay un... Hay un... algo Eh... Bueno, da igual. Yo tendré ocasión de venir otra vez. Vamos a cargarnos la roquita. Y creo que ya estoy al final del altar. Y yo voy a guardar por si acaso. Vale, no se puede usar la porcumontura. Da igual si no la voy a usar. Porque voy a usar aquí un sarpedo. Ni que hubiera agua. Venga. ¿Eh? Hola. de tengo que ir? La verdad que no sé para dónde tengo que ir Vamos a ver por aquí qué hay Un revivir Objeto súper interesante para los Nuzloc Sí vamos a usar otro Porque no sé si hay más zona de hierba Y aquí vamos a ver si Si puedes olisnear algo Vale Por ahí mío algo A donde solo podemos acercarnos De pie Vamos a ir por aquí Tenemos una célula de cigar de aquí Muy bien Por ahí se puede ir con tail No sé para qué Pero bueno Estaban los Pokémon ordenados, sí Vamos a luchar contra Evaristo, que está por aquí No, este no es Evaristo Si quieres hacer senderismo, tienes que saberlo Tienes que saberlo Todo sobre la montaña Como qué Pokémon viven allí O qué entrenadores te vas a encontrar Venga, montañero, ¿cómo te llamas? No serás Evaristo Que vienes aquí a las? No, Josu. Y tiene dos Pokémon Arqueos, madre mía Volador Roca No tengo nada contra él, pero bueno Vamos a Lanza Llama Es un ataque especial y creo que tiene poca defensa especial No, pues tiene bastante, ¿eh? Esfuerzo Uf, que tiene poco peso ¡No, Carla! Dios que se la carga Dios que se la carga Chao Arqueops La 55. Voy a la llamarada. Mira, lo malo de llamarada es que tiene 5 pp. Nada más, ¿vale? La precisión es muy poca para los 110. Y lanzallamas ya tiene 90. Compensa más, ¿eh? Así que no, mm, o oh sí. Espérate. Humareda. 80-100. 90-100. Pues me quito humareda y dejo ya marada. Arrampar dos. ¿Roca cero? ¿O roca solo? Bueno, vamos a sacar a. a Eliwars. No me acuerdo si era roca cero o solo roca. Lo que sé es que se va a comer... ...una ráfaga demoledora con una boca jarro Que se va a quedar flipándolo en colores. Ráfaga demoledora... Y de los rampardos. Toma ya. Bueno, solo ha sido una derrota. Tampoco hay que hacer una montaña de un grano de arena. ¿Verdad que sí? Pues nada, vamos a ir dejando el capítulo por aquí. Espero que les haya gustado. Si es así, denle like. Si todavía no está suscrito, puedes suscribirse aquí abajo a la derecha. Pues nada, nos vemos en el siguiente episodio. Alora a todos! ¡Adiós!